Tiene que ver con una cesión de tierras del sur provincial mendocino a comunidades mapuches, Pablo. Exactamente, y esto ha levantado por Vareda nuevamente. Y ha tensado la cuerda entre nación y provincia, sí. porque lo que sucede con comunidades en el sur de la provincia tiene de fondo toda la, la, la situación de reclamo de derechos ancestrales y originarios que hemos visto en la Patagonia, por ejemplo, uh -huh. por parte de estas comunidades mapuches y que también ha generado discusiones entre provincias, Nación y las propias comunidades. Lo cierto es que la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Nación le reconoció el derecho de ocupación de dos comunidades en Mendoza a familias tras haber cumplido con los requisitos presuntamente establecidos por la ley hablamos de los, los el sosneado y suya y ufú, que ahora sí. tienen derecho reconocido sobre el territorio que, que ocupan y pueden hacer uso y también evitar desalojos. claro por eso... Sí, porque ya hubo intentos, ¿no? Sí. En otro momento, en años anteriores, hubo intentos, pidieron justamente esto, pero la Suprema Corte de Justicia no dio lugar. Exactamente. Y ratificó las tierras a quien es su propietario o quien era su propietario, podríamos claro. decirnos no sé en qué tiempo hay que hablar hoy. en eso En uno de los casos hay un propietario privado y en sí. el otro hay derechos mineros, también ah, claro. reclamados por privados, incluso hay sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza que les reconoce esa propiedad, sí. sin embargo el pedido de estas comunidades ha sido eh, entablado o dirigido hacia la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Nación claro, y esto es ella. Escala. la Nación, escala un sí. poco más allá, sí. es la que le da estos derechos. Hablamos de 21.000 hectáreas, uh -huh. más o menos para tener una idea, 21.000 manzanas según el cuadriculado de las ciudades. ...en la zona del Sosneado en San Rafael... ...la última zona yendo hacia el sur, vecina con Malargüe ...y en las zonas de Los Molles, un territorio, un loteo chiquito... ...en este caso, comparativamente es mucho más chico... ...de un tercio de una hectárea, que son unos 3.000 metros. Además esto llama la atención y tensa la cuerda... ...porque son comunidades que según el intendente de Malargüe ...no tienen ascendencia mapuche... ...que no existe gente de ascendencia mapuche ubicada... Eh, o mapuches actualmente en la zona de Malargue claro. o en San Rafael. Ese es otro punto que se agrega a la claro. discusión. Ese es otro punto que se agrega a la discusión y, que, y la provincia de Mendoza que según el Secretario de Ambiente no fue consultado sobre esta situación uh -huh. y todavía resta saber si no están reconociendo derechos a estas personas en lugares que tengan un propietario privado o en todo caso que pueda ser un área protegida o cualquier otra eh, o que esté reñido con otros títulos de dominio. Por eso entonces lo preocupante y la reacción del gobierno de la provincia de Mendoza que dice, acá está peligrosamente sucediendo lo que hemos visto en la Patagonia, en donde a través de algunas vinculaciones políticas logran este tipo de reconocimiento. Y, Esto eh, sí. prescindiendo de una discusión largamente eh, reconocida y necesaria, que es por ejemplo el reconocimiento de viejos derechos de la comunidad de la huarpes comunidad, sí. u otras que... Eh, realmente ha habido una deuda histórica y que se ha ido reparando escasamente. Totalmente, pero no teníamos la idea de mapuches aquí en la provincia de Mendoza, que eso es lo que también ha, ha empezado, ¿no?, a, o por ahí a preguntarse, ¿no?, desde cuándo, esto de autoproclamados, autopercibidos, o si verdaderamente hay o no una ascendencia o descendencia de mapuches. Claro, bueno, todos elementos que debe reconocer la autoridad a la hora de entregar eh, este tipo de... Eh, títulos uh -huh. o de reconocimiento para que empiecen con la tarea legal. En este caso Nación y Provincia no trabajan en conjunto o sea porque siento como que la provincia de Mendoza se desayunó con esto hoy. Claro, bueno es de hecho lo que dicen las autoridades provinciales sí. que nos fueron consultadas de alguna manera están diciendo eso, dice llanamente nos desayunamos con esto, no lo conocemos y de hecho no nos gusta. Si te parece además de posteo de legisladores nacionales de referentes zonales de San uh -huh. Rafael, de Malargue, el propio gobernador reaccionó y ha instruido a las eh, autoridades de control, como la asesoría de gobierno, o la fiscalía de Estado, para que avancen en la declaración de inconstitucionalidad de esta, estos reconocimientos. Fíjate lo que decía este mediodía sí. el gobernador de la provincia a través de su red social Twitter. Solicité a la asesoría de gobierno y a la fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia. Y acompaña ese documento que es el pedido que le hacen las autoridades de control. El gobernador además fue un poco más allá al uh -huh. plantear de que fue el gobierno de la nación el que dejó actuar eh, muchas veces eh, a particulares ...en el sur del país, en desmedro, en perjuicio de eh, personas o, o, o firmas que tienen propiedad privada... ...y que no quiere eso en la provincia de Mendoza. Más, palabras más, palabras menos, pero es el concepto, el, el espíritu de lo que ha dicho el gobernador... ...pensando nuevamente la relación con la Nación, porque fue una oficina del gobierno del Ejecutivo Nacional... ...el que le da este reconocimiento al arbitrio de la ley 26.160... ...que es la ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras... ...ocupadas por tierras, por eh, pueblos originarios... ...la que invoca la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Nación... ...para este reconocimiento. Bueno, y nos ha llevado la vista, sin dudas, hacia el sur de la provincia... Sí. ...hacia comunidades que muchas veces las tenemos poco contempladas... Bueno, sí. ...problemáticas que conocemos poco, ¿no? Y está bueno conocerlo más porque justamente ya estamos en contacto y conectados... Con eh, Gabriel Jofré, quien es miembro de la comunidad mapuche en el departamento de Malargüe. Gabriel, cómo estás? Eh, Pablo Gerardi y Cecila Campos te saludan. Buenas tardes. Mari Mari, cómo estás? tú? Buenas tardes. Buenas tardes a, a ustedes, a toda la audiencia de Canal 7 y muy agradecidos de que nos puedan ceder este espacio para tener la voz nuestra. Claro, es lo que justamente hablamos con Pablo, sé que te han estado entrevistando en este día, pero también lo queríamos hacer aquí para conocerte también y para saber ¿no? la repercusión, esto que ustedes, eh, esto que, que obviamente generó esta decisión por parte de la nación no al ceder estas tierras, y, y bueno, cuál es la postura también que tienen ustedes y, y qué es lo que les está pareciendo toda la repercusión que ha tenido. Bien, eh, dos cosas importantes. Sí. Una es eh, los conceptos jurídicos. Eh, no se ha cedido, eh, no se ha otorgado, no se ha entregado. Las familias ocupan de forma tradicional, actual y pública, y un equipo interdisciplinario del de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas vino y constató esa ocupación tradicional, actual y pública, que en ese grado establece garantías para la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, que debería ser el próximo paso a llevar adelante por el gobierno provincial o el gobierno nacional, o los dos en su conjunto, como está sucediendo en este caso con la ley de expropiación de las 700.000 hectáreas para las comunidades de Guarpe. Es un procedimiento administrativo y técnicamente tiene palabras que se utilizan eh, y que tienen rigor. No hay sesión, no hay ocupación, perdón, no hay otorgamiento, hay o sea, ocupación, ocupación tradicional actual pública. Vos. Sí. Bien. Después no, para la sesión lo, Es lo que dice sí. la Constitución. Es lo que dice la Constitución. La Constitución dice... Reconócese la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas argentinas. Uh -huh. Entonces la ley 2660 que declara la emergencia, porque muchas comunidades estaban en inseguridad jurídica, no les daban seguridad jurídica, justamente esta ley viene a brindar seguridad jurídica. Y genera condiciones como, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Mendoza lleva adelante un proceso de consulta donde fuimos parte, donde hay un mapa, con la, inclusive con los logos de la provincia de Mendoza, con el proyecto Por Tesoro del Viento. Pero también se han llevado procesos de consulta con el conflicto por el, las aguas del actual, con la Pampa. También hemos tenido procesos de consulta con empresas petroleras por el tema del fracking, por ejemplo, en el caso del Trébol. En todos estos procesos ha venido, inclusive para el de Por Tesoro del Viento, vino el escribano general de gobierno a levantar el acta. ¿Y específicamente Entonces, ¿no por estas tierras también tuvieron eso? Por todas las... Son procedimientos que se realizan con todas las comunidades. ¿sí? O sea, que en la provincia ya estaba al tanto de esta situación. Eso es lo que nos querés decir. Total, o sea, que no es algo que, se han, que, que desconocían que estaba sucediendo. No, totalmente. Lo conocen porque nos conocemos. Yo soy miembro desde hace bastante tiempo del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial sobre el Suelo, de la cual venimos participando desde que se estaba el Consejo de Estado, que era Secretario de Ambiente. Este, Guillermo Carmona. Uh -huh. Entonces, eh, con Humberto Mingoránz hemos tenido reuniones, que si ustedes siguen en la prensa, nos hemos reunido hasta en el municipio de Malargue, digamos, ¿no? Que hoy salió el intendente también a desconocer. Bueno, la verdad que nosotros creemos que esto es un oportunismo político, es netamente electoral, no tiene fundamentos jurídicos ni técnicos y no se ajusta a la verdad de ninguna manera. Y obviamente que cuando se inicien todos los procedimientos administrativos, Fiscalía de Estado, a la cual está al tanto, porque hace poquito fuimos a visitarlos por el tema del azufre, otro tema que queda de costadito, ¿no? Pero venimos reclamando claramente, hemos hecho todos los procedimientos para ver qué pasó ahí, ¿no? Y hemos pedido la, la nulidad realmente de ese decreto porque ahí sí se hizo una sesión de tierras, Bien. a nosotros no se nos han cedido las tierras. Pero volvemos a las de ustedes porque, por qué, ¿por qué pensás que se generó justamente todo este revuelo y este tuit que recién leíamos del gobernador de la provincia con respecto a bueno hacer, encarar todo un procedimiento para declarar como una inconstitucionalidad de esto que se ha hecho? Oportunidad política porque eh, eh, Alfredo Cornejo cuando era diputado acá en el 2005 al 2007 fue uno de los que votó la ley 2660, que fue presentada como, este proyecto, de ley, como proyecto de ley después por eh, la senadora Alicia Kirchner en ese momento. Eh, uno fue eh, Alfredo Cornejo, pero de ahí en adelante esta ley ha tenido prórrogas cada cuatro años, y en cada prórroga, eh, según las memorias del Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados han votado Omar Félix, Ernesto San, eh, Cobos, eh, Sagasti... O sea, de, de todos los partidos políticos han avalado, de Petri, eh, todo, todos los que han sido legisladores desde 2006 en adelante, si ustedes miran las memorias del Congreso, han votado cada una de las prórrogas de esta ley. Y están al tanto, porque si ellos la votaron, deben saber. Entonces hoy se escandalizan porque es una oportunidad política y obviamente peligrosa. Porque en el caso del gobernador, la negación, el negacionismo, Está estipulado como delito de lesa humanidad por los organismos internacionales y obviamente nosotros hoy hemos tenido una reunión con nuestros abogados porque en estos días vamos a hacer las presentaciones correspondientes no solo a los organismos por discriminación, sino que realmente vamos a hacer, estamos estudiando a la Justicia Federal, a la Cámara del Congreso Nacional, porque eh, negar a las minorías étnicas es uno de los pasos para generar los antecedentes de un genocidio. Gabriel, está estipulado eh, en los marcos internacionales. ¿Ustedes sí. reconocen que eh, esta ocupación que ha sido constatada eh, riñe con algún interés privado o que tiene títulos de dominio sobre esas tierras? Por supuesto que lo reconocemos porque tenemos procedimientos judiciales en marcha. El Tribunal Superior o la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza está esperando que nosotros entreguemos esta carpeta técnica para terminar de complementar un procedimiento de sentencia justamente frente a la, eh, la afectación posible afectación de un privado. ¿Eso lo va si a dirimir la Suprema si Corte afectado, local o la nacional? Eh, la justicia tiene eh, juzgados de primera instancia, cámaras, tribunal superior, provincial o Suprema Corte, también tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos procedimientos en muchos casos tienen idas y vueltas porque a lo mejor por cuestiones administrativas, las cuestiones Bien. de pruebas, justamente el relevamiento no estaba hecho y venía demorado desde ¿Eh? el Gobierno Nacional, ahora se ha presentado y entonces creemos que viene en un momento justo para que la Corte Suprema tome la mejor decisión, y si no, bueno, seguiremos las vías formales claro. que se ha seguido, nosotros creemos que Una la duda. Corte no puede... Una duda ¿sí? es ¿Disculpa? si son mapuches, porque el intendente de, de Malargue ha planteado que no hay mapuches en la provincia de Mendoza, ¿cómo es la vinculación de ustedes con esa... Eh, esos ancestros eh, y su condición de originarios. El Intendente Malargüe también va a recibir su carta de documento porque la negación del otro es un delito de lesa humanidad. Nosotros, mi comunidad, el Los Malal Pincheira, desde el año 2009 tiene personería jurídica. Se cumplimentaron los trámites de solicitud, se llevaron soli eh, cuando se inscribe la personería se comunica a la provincia. Esto para que la provincia tengan en claro que a la provincia se le comunica. Cuando se hacen los relevamientos territoriales, uh -huh. se comunican, porque es parte de un protocolo. O sea, son y mapuches y eso también. está constatado. Por supuesto, pero no solo está constatado, nosotros somos mapuches. Eso es una garantía de derecho. Negarle la identidad a otro es, eh, digamos, muy peligroso. Es como si yo les negara que ustedes son periodistas. O sea, que no autoproclamados o autopercibidos, obviamente, son dos palabras que les duelen. No, nosotros hacemos autorreconocimiento, no sé qué duele, qué significa duele. No, no, no, digo en esto que por ahí hacen referencia como que no son mapuches, ¿no? que dicen no, se auto reconoce, auto autoproclaman eh, o se autoperciben perciben, ¿cómo? Nosotros somos mapuches, somos por pecunches, somos puelches, somos pehuenches, porque nuestra identidad tiene un acervo histórico en estos territorios y lo hemos justificado en un montón de oportunidades y lo podemos seguir justificando porque aparte es lo que somos. Pero después de eso, si, si alguien dice que si nos autoproclamamos, autopercibimos, eso es adjetivar. Bien. Eso es generar opinión, ustedes lo saben como periodistas. Claro, por Entonces, eso, bien, por eso también para es uno utilizar las palabras correctas. También. Bien, bien, bien. Nosotros tenemos la autopercepción y el autorreconocimiento está establecido en el convenio 169 de la OIT. Fue un paso muy importante que llevó a la reforma de la Constitución del 94 a incorporar en el artículo 75, inciso 17, todo lo que sería hoy día el corpus del derecho de reconocimiento indígena en Argentina. Bien. Aparte de eso, el convenio 169 en Argentina, en el 2000, fue eh, finalmente consagrado como ley. Es la ley uh -huh. 27.041, una ley nacional, Bien. que tiene rigor y debe ser eh, aplicada de esa manera. Eh, o sea, todo aquel que es funcionario debe conocer esto porque si no estarían cumpliendo sus uh -huh. deberes. Gabriel, una última Gracias. de mi parte, no sé si está cuantificada, sí. pero estamos hablando de una porción que es, es la que está en discusión hoy, ¿cuánta otra tierra está todavía en discusión y pendiente de reconocimiento según ustedes? ¿La tienen medianamente eh, medida y, y cuantificada? Estamos en ese proceso de medición, de hecho a, en, a la Agencia de Ordenamiento Territorial le hemos presentado eh, relevamientos propios que hicimos con nuestro sistema de GPS antes de que se haga el oficial que eh, hace el INAI, básicamente para, para promover que el, eh, la provincia de Mendoza trabajara de conjunto con eh, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que lo debería hacer, digamos. Entonces están informados la provincia de Mendoza, inclusive de estas comunidades, antes de que sean hoy día relevadas por el INAI, que hay varias que están siendo relevadas en el marco de la ley uh -huh. eh, de emergencia, nosotros ya hemos anticipado eh, esa cantidad, digamos, de, de territorio. Eh, no lo vamos a decir hoy porque la verdad... Que lo que genera esto es mm. solo eh, falsas, digamos, eh, estimaciones y no sé qué claro. más, y no se contempla nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, porque una hectárea en Malargue no es lo mismo que una hectárea en el Valle de Busco, y no Está es lo bien. mismo que una hectárea en la Pampa Bum. Está bien, y hay ¿sí? que por ahí despejar este tipo de problemas que, que desacreditan situaciones o posiblemente derechos. Una más que puede tener qué que ver bueno. con esto. ¿Ustedes tienen alguna relación, o usted personalmente, con el gobierno nacional? Nosotros sí, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el Gobierno Nacional, también uh -huh. tenemos relación con el Gobierno Provincial. Les decía ¿Usted es que funcionario? Por pueblo sí. No, no soy funcionario. Uh -huh. No soy funcionario. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional de eh, Economía Social, ¿sí? actualmente, pero soy docente de formación, y en el Instituto Nacional de Economía Social estamos trabajando justamente con distintas universidades para profundizar la economía comunitaria indígena, que uh -huh. tiene que ver con un aspecto también de la economía de los pueblos indígenas, todas las formas de producción y es un trabajo que se viene desarrollando con distintas universidades para promover y justamente información para tener en cuenta, digamos, en distintos lugares. Por eso también eh, tengo información de comunidades huichi, pilagaco, tehuelche, he recorrido gran parte del país. Eh, aparte de ser también autoridad de mi organización. Bien. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo. Uno eh, estaría hablando mucho más, pero bueno, los tiempos son así, pero igualmente queríamos tener también la palabra de ustedes, ¿no? En, dentro de todo esto que, que hoy revolucionó, ¿no? Los títulos y demás, bueno, también escuchar que, cuál era la postura. Así que muchísimas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes, realmente un saludo a toda la gente que está viendo, a los Lonco, Inalonco, Huarquén, que están atentos, la gente de las comunidades. Hoy estamos bajo una presión importante porque el odio, la violencia no está bueno, así que agradecidos de este espacio, de su respeto y bueno a disposición como siempre para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, gracias Gabriel. Señoría. Que tengas buena tarde. Fica y